¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos en un nuevo video más para el canal de brian Danilche y estamos reaccionando. A una gran partida de 33 kills solo versus 4 Este hombre es un crack, es un maldito crack eh, Estáis viendo el nombre ahí arriba en pantalla Nivel 160, es un viciado que digamos <ríe> Y bueno, eh, por lo que veo usa controles bastante extraños Edita con el panel táctil Construye con el cuadrado No sé, es bastante extraño Pero bueno, nunca he visto a nadie usar esos controles Y bueno, ya empezamos ya con dos kills Nada mal Obviamente no vamos a encontrar gente mala Porque si no, no se hubiera hecho tantas kills Como ese de ahí, pero bueno eh, Bueno, pero son 33 kills que se ha hecho Solo de su 4 ¿Qué sensibilidad usa? Pues la lineal, como siempre os digo La lineal para mí es la mejor sensibilidad de todas ni exponencial y la legado ya la han quitado Pero tampoco creo que supera la lineal Aunque la legado estaba Demasiado rota de lejos, pero de cerca no daba mucho Entonces... Eh, el L2 y el R2 ese del legado era brutal Pero bueno, ya le han quitado el legado Y ahora solamente hay lineal y exponencial Entonces en este vídeo os voy a traer la sensibilidad que usa este chico de aquí Que ya lleva ya 6 kills, 7 con este Y bueno, este hombre no sé qué hace ahí nadando en la piscina Dándose un gran baño La verdad no lo entiendo Y bueno chicos, para los nuevos que seáis de mi canal, ¿vale? Para los nuevos, eh, quería decirles que mi canal se trata de sensibilidades trucos, consejos y tutoriales, vale, sobre videojuegos, sobre todo el Fortnite es el que más utilizo, pero también traigo GTA, Fifa y lo que queráis, si queréis, vale, si no queréis y solo queréis Fortnite, pues os traigo solo Fortnite. Eh, ahí ha reventado el tío, el pobre ha estado, vamos, le ha dado tres balas a la cabeza, por lo menos. Ojo ahí. Bueno, ahí estáis viendo que las personas no sé qué pasa, que no les dispara el tío. Y bueno, está reventando cualquiera, cualquiera Es que hace así, mira para un lado, mata a un tío, mata a otro tío, mata a otro tío Es que, a donde mire, hay tíos No sé cómo lo hace Vaya hecho, le ha dado oh. Quiero probar la sensibilidad que utiliza, eh Quiero probarla La verdad No he visto todavía la sensibilidad, así que voy a reaccionar la sensibilidad con ustedes y, y si es lineal, la utiliza la misma que yo, así que eh, La verdad, los controles que utiliza, no sé a ver, no son muy muy extraños, solo ha cambiado el cuadrado por el círculo y el círculo al cuadrado Y hay, y con el planeta no, A lo mejor el tío es, no, no tiene nada que ver que sea absurdo, ¿verdad? Creo que no, bueno No sé, es raro que prefiera el cuadro para conseguir Juega como un alternativo ¿no? Ojo ahí, madre oh. Este hombre eh, utiliza muchísimo, pero muchísimo la sensibilidad de la, la, la, su fusil, ¿vale? mucho en su fusil aquí tengo un pelo aquí que me está jodiendo la vida bueno me voy a quedar medio calvo chicos de verdad estoy muy feo la ojo 86 ahí a mí no me hace tanto daño la escopeta tío ¿Cuántas es que lleva 10 ya 10 ¿Qué dice? que lleva 16 tío me está diciendo que lleva 16 y no ha salido de una ciudad acaba de matar a ese tío de un golpe tío. Es Un genio para dar tiros a la cabeza. Este hombre, es... a ver, se cura y uy. Bueno, ahí... ojo, le da, ojo, ojo, le deja uno de vida. ¿eh? A ver qué hace. Se va a quedar con pescados Uy bastante bien. Se construye, bien. no tiene muchos materiales. Ahora que veo, a ver qué hace. A ver qué hace. No tiene muchos materiales. ¿eh? No, 47 para tu casa. Para Viene otro tío, lo eres, 47, Le mata, es que... Y no me te venga, hombre, ¿y por qué no? Y, y me salgo el rabo también 20 kills que, que lleva casi el tío Falta uno, creo Ya lleva 18 kills Buah, chaval Me da muchísimo asco ver a gente así Matando gente sin parar Porque yo lo quiero hacer y no me sale Yo lleva 19 kills, ¿vale? Ahí coge su fusil tampoco realmente, Porque es el mejor arma que hay Es que ahora mismo es una chetada brutal Quitan su fusil de tambor porque estaba chetado y ponen uno más chetado. Bueno, entiendo no lo del Fortnite, pero bueno. Así es, Fortnite, aunque me gusta que lo deja. Me gusta que haya armas chetadas en el juego, le hace más entretenido. No sé por qué lo quitan. La verdad, a mí me hace entretenido las armas chetadas. Dan un gustazo terrible. Eh, bueno, un tío quieto, para no variar. Ya lleva 20, ¿eh? Y con este 21 te deja horrido. Vale, mata al tío, mata al tío, confirmamos. qué es que chetado esto, aquí Vale, Este tío futbolista era bueno. Ojo, lo dejan otra vez a mano de vida. tiene las aventos. Las aventosas en serio, ¿sí? ¿Sí, ¿no? Las aventas de ahí. Las y, ojo, 56. Si este hombre da muchas balas de, todo, de todos lados. O sea, es que de lejos, de cerca y de todo. Lleva 22 kills. Ojo ahí, a ver, a ver. En el agua, estuvo darle Pero venga ya, tío. Que le ha dado un troquetcho, tío. Es que este hombre, ¿qué haces? A ver, coge. Sí, la coge, la coge. Tiene un muy buen loot. Vale, tiene muy buen look. No sé por qué tengo un pelo aquí que. Bueno, me está tocando un poco la nariz. Ojo lo de las minas, ¿eh? Lo, lo ha visto, lo ha visto. Chico listo, chico listo. Bueno, se cura. Y ya tiene 100 escudos en 100 de vida, 24 kills, ya le quedan 17. Y recordemos que está jugando solo con su squad, no está jugando solo hospital. ¿eh? Vale, es que controlar a 4 personas a la vez es difícil. Pero, como veis aquí en el vídeo, va como, como si fuera uno contra uno, o sea, no le va a nadie. Mira, excepto la anterior, que había antes, tío. Vale, suficiente amor, spameando, como no, es que solamente puedes hacer eso con el es Y ahí lleva la cantidad de 25. 25, ¿qué es? Ojo, ahí es chungo, ¿eh? Como no tengo lanzamientosas ahí, lo tienes chungo, así que voy a poner a la lanzadera, ¿no? O no. No, no, sube normal. Sube normal. Es que esa zona de ahí no me gusta nada. No puedes subir. Si no. Tienes que arreglar eso el forno. Tiene que haber alguna manera de subir, una telorina o algo. Porque la verdad. No sé, es muy extraño. Que el Fortnite te haga Que ponga esas cosas en el mapa que no me salen las palabras. El tío prefiero ir ahí, eh. El tío se veía en apuros. Vale, le disparan en el aire no le dan ninguna bala A mí me hubieran dado ya toda la vida Y bueno, a ver A ver, se va de un sitio Que le estaban roceando y se va a un sitio para rocear Exactamente, muy bien El tío se agacha Vale Yo esto hubiera haciendo... yo Mira, no sé por qué Me respeto por ese tío Pero yo soy más rápido que tú porque... Pero eres mejor que yo editando y apuntando tiene una sensibilidad muy baja de, de construcción, pero muy baja. Pero en edición va muy bien, va bastante efectivo, la verdad. De kills. Y bueno, eh, no se sabe mover muy bien, pero edita muy bien por arriba, pero por abajo le cuesta. Yo soy al revés, me cuesta más arriba. Vale, lo de los timing le sale mucho mejor a él. Este, hombre, un chico que se haga 33 kills y que sea peor que yo. Ojo ahí, vale. Me ha reventado, obviamente. Tiene un arma increíble chetada. Ojo ahí. Pumba, 50. Odio esas cosas. Que si me pegue 50 cuando debería haberle pegado más. Pero por lo menos le pega 50. Me hubiera quitado 21. Sin duda ninguna. La construcción la tiene muy lenta, ¿no? La tiene tan lenta. Una persona, esta, eh, una persona como esta debería utilizar una sensibilidad más alta en construcción solo. Lo demás ha estado bastante bien. Pero bueno, yo en mi recomendación usaría una construcción más lenta, más rápida. Pero costaría bastante bien, o sea, no me a 150 la donde. madre mía, tío. Mira, spamea, spamea, pongo muerto. Twitch de la Switch. 30 kills. Sus compañeros no le apoyan, de verdad, apoyan después estoy viendo aquí. No le apoya ni uno. A ver, ojo. Casa de envolvente. A ver, los timings de este hombre me gustan mucho, eh para lo que no sepa que es un timing es cuando da como 90 Pero de una forma diferente, ¿vale? O sea, no sé cómo explicarlo directo. Ojo ahí, a ver la puntería De lejos soy un poco bueno. Yo, o sea, en el caso de esta persona ¿Veis que va? pa pa pa Vale, ahí sí le damos balas a todo el mundo Pero cuando yo empiezo a disparar Sin descansar, plan Teniendo el LR el mantenido todo el rato, no le doy una bala porque tengo muchísimo bloom y no sé cómo solucionarlo. De bloom, si alguien sabe cómo quitar el bloom, de verdad, eh, obviamente los de PC podrían porque se pueden descargar un mini hack que no le afectaría demasiado. Vale, o sea, un hack, madre mía, vaya 200 y si ya se ha hecho 36 ya tan rápido se me ha hecho muy rápido la partida, chicos. Muy rápida la tortilla, la verdad. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si os así, dan un like. Y suscribiros al canal. Y hasta la próxima. Adiós. Ahora sí que sí, vamos ya con la sensibilidad. Me iba a despedir sin enseñar la sensibilidad. De verdad, perdón, ¿eh? Lo siento muchísimo. Vamos a ver la sensibilidad del vídeo.